el tren a Palmira, estamos como todo el pueblo muy, muy contentos. Soy nieta de ferroviario, hija de ferroviario, así que una emoción. 10 años, 12 años, en esta misma estación subía en el tren Sonda, salía a las 2 de la tarde el Sonda de acá, que vuelve otra vez el tren. Una emoción muy grande. El tren para mí es todo. Porque yo soy ferroviario, jubilado ferroviario. qué trabajaba? ¿Qué hacía? En los talleres de Mendoza. Es una alegría hoy. Cuando se... Sacaron era una tristeza. ¿Viste? Y yo, trabajó mis abuelos, trabajaron mis padres, mis hermanos, mis primos, todo en el ferrocarril. Yo tengo 36 años de ferroviario. Esto es algo que, que se cayó allá por la década del 90. Lo tiraron, hicieron ceniza con nuestros durmientes y hoy vuelve el tren a Palmira. Así que imagínate la emoción que tengo en la década del 90 cuando vienen. Dijo, que para, que cierra. Y lo cerró. Y nos dejó todo su pueblo hecho fantasma. Entonces, ver a nuestros viejos emocionados con la bandera argentina, sin, sin rótulos políticos, con la bandera argentina, porque el tren de vuelta viene a abrazar a la cordillera. Así que esa es mi emoción acá de, de Palmira. No. Soy de Mendoza, de la ciudad. Se vino directamente porque quería ver el tren. ¿Qué significa esta vuelta el tren para usted? Y a todos mis tíos, que eran mi jefes de estaciones. Así que imagínate, andado siempre el tren. Somos de acá de Palmira. ¿Qué significa este día para usted? Algo que estábamos esperando hace mucho tiempo. La avenida, la vuelta del tren. tal no oh, mm. mejor que no puedo. La significa progreso, desarrollo, dejar de ser un pueblo fantasma, porque hace 30 años que somos pueblos fantasma. Y hoy, gracias a Dios, el ferrocarril vuelve a Palmira para que lo podamos disfrutar, para que las clases bajan, para nosotros, los pobres, podamos viajar con tranquilidad y no tener que pagar precios exorbitantes en el medio de transporte de los mismos. Muy inmensa para el pueblo, acá de Jardinero. Estamos esperando el tren con, con ansia y con tantos años. Es familia que de. Conductor, conductor de trenes. Conductor? Sí, conductor de trenes. Sí, que bueno, mi abuelo, mi papá. Tengo... Pero ahora digamos está sin trabajo. No, soy conductor. Está... No es conductor ahora.